Eh, no es fácil esto, eh. no es fácil lo que está sucediendo en la sociedad y, y, y en la vida, en el ser humano, en el planeta Tierra. Miren, eh, a propósito eh, del COVID, eh, se está diciendo, pero la gente no le está haciendo caso a las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, sobre el tema de la reapertura de la economía eh, de forma eh, a priori o de la forma que se está haciendo, eh, de forma informal, vamos a llamarlo así, se está abriendo la economía de, de aquí, de República Dominicana, una, una apertura espontánea. Eh, esto va a traer devastadores eh, peligros para la población. La gente lo, se lo está tomando a chiste, ¿eh? se lo está tomando a chiste y siempre el mensaje y la consigna de nosotros es, Cuídese usted y cuídese suyo. No sea loco que de que porque el vecino abrió su negocio y el carro sí viene. Usted vea, ah, no, que ya fulano, que aquí somos como los monos. No, tome usted su de precaución porque es algo totalmente sí. Sí. ¿Qué gana usted con abrir su negocio, estar trabajando y que usted se muera? Usted se muera. La que entiende tiene que eh, el condón está rozando y que, eh, que, que tiene la imagen? Pues sí, ¿qué gana usted con que se su negocio, que se gane un par de pesos y que venga y se enferme o se muera? Okay? Yo entiendo que la salud está primero, porque ¿qué gano yo con tener dinero, con tener un negocio próspero? y este almuerzo? No está tiene sentido. Así que Así es. esa es la cocina. Y es lo que están diciendo las autoridades el tema y, y, y la presión. Yo sé que los empresarios, y ojo con esto, hay empresarios que no están tomando conciencia de sus colaboradores y empleados. Porque no son ellos que van a estar frente, frente a frente a, a, a, a frente a la batalla, frente a, a, al terreno de batalla. No son ellos que van a estar con el roce día a día con los clientes, no son ellos que van a estar aglomerados con otros compañeros de trabajo. Esos dueños de empresas. Entonces, van a quedar en su casa en cuarentena ¿Eh? entonces sus empresas las que van a abrir pero ellos no van ahí a ir a estar ahí, ah sí venga yo voy a estar aquí no, se van a estar muy, muy cómodamente en sus casa lo que van a estar ahí son los empleados rozándose uno con otro y, y lo que tienen que ver es el servicio al cliente entonces, ojo con esto bueno, indudable, indudablemente que los empresarios van a tener que asumir medidas de bioseguridad para sus eh, sus servidores, sus colaboradores para poder reabrir. Ahora, aunque el gobierno no ha dispuesto fecha, ha desmentido la, el rumor que había en las redes y en todos lados de que el 11, el próximo lunes, pues iba a haber una apertura paliativa de algunos centros. Ayer veía algunas imágenes, Roberto, en Salcedo, en el municipio cabecera de la provincia Hermanas Mirabal, cómo las Fuerzas Armadas estaban cerrando... Tiendas que habían abierto. Señores, todavía no hay disposición. Sabemos que tímidamente algunos los están haciendo, pero pueden recibir la visita de la Guardia, como decimos, el Ministerio de Defensa, y cerrarle su negocio y ponerle una multa. Así que evite eso. Evite la multa y espere. Hay un nivel de desesperanza, yo lo sé. Sí. El comandante que te quiera, que está haciendo un buen trabajo ayer, por cosas propias de nuestro trabajo, aunque nosotros estamos trancados en nuestras oficinas, eh, pero salimos a veces un poco tarde. Ayer me gustó vi dos retenes, como se conocen, eh, uno en, casi frente al cuartel de la policía nacional ahí en la calle Castillo y otro frente a la estación Texaco eh, Javier. Y, uh -huh. y qué bueno porque por lo menos estaban ahí parando la gente eh, para que se identificara y porque estaba fuera de sus casas. Fuera del de horario del toque de queda. Sí, cambiando de en los aguayos eh, eh, un carro explotó y se quemó por, por, por unas instalaciones con una música que tenía media extraña y ah. tuvieron que ir los bomberos y tuvieron que ir los bomberos eso fue en los aguayos sí. eh, tuvieron que ir los bomberos ahí a, a, a apagar este vehículo eh, se dice que fue por, por una, un asunto de, una, de la música alta y parece que hizo un circuito, a mí me parece que ese vehículo era también de gas y ahí están los bomberos corriendo este, este vehículo que quedó totalmente destrozado destruido, calcinado esto es, ay, San Francisco de Macorís y ahí mismo, hablando de quemado señor director, la imagen número 3 esto fue en arenoso <coughs> este, este joven lamentablemente, la imagen es un poquito fuerte si puede retirarse eh, a, a sus niños eh, este hombre tuvo quemada de primero y segundo, y segundo grado lamentablemente yo recuerdo... este señor director, porque se me son muy fuerte. Sí, sí, que Yo, la difumine si puede, o mejor no ponerla. Entre, ent, ent, ent, ent, ya. Yo sí. recuerdo que ella de, de la excelente Ararán, ella me la excelente, vino aquí a, a hacer una obra social muy bonita, que era cambiar letrinas, letrinas por baños eh, o, o, o, o letrinas más condicionadas. Y aquí la, la acabaron. Porque ella dio las declaraciones que, que venía a la República Dominicana a cambiar letrina por baño. Y quisieron acabarla como que aquí, ay, que aquí. Aquí hay un grupito de gente que prima y nadie para. Que creen que sí, porque oye, ¿qué pasa? No, no, no pasan del centro de la ciudad. Tú lo ves en la capital, nada más en los centros comerciales, en buenos restaurantes y en gimnasio. Y de ahí no pasan. No se meten a los sectores populares, igual que aquí, que en San Francisco. Señores, todavía hay gente que van a Letrina, hacen sus necesidades de Letrina. Es lo único que tienen. Hay gente que ni Letrina tienen en su casa. Hay gente que ni Letrina tienen en su casa. Que lo hacen es, en, en el primer hoyito que encuentran. igual que ¿No Haití. O lo tiran en el río. Qué desastroso. En río. Aquí en San Francisco de Macorís y en República Dominicana todavía existe ese ese, ese ese nivel de vida maupérrico. lo que pasa que hay gente que nunca en su vida se han metido en un sector popular al menos que sean políticos pero así en su en su modo vivendo de nariz parado y de, y de, y de sangre azul no salen a los barrios cuando ven esta noticia en medios internacionales, se alarma. Mm. ¡Ay! Eso no es aquí, en República Dominicana. Y eso claro. no está haciendo mucho daño, esa información de una vez dicen. Pero en la sí. realidad, en la realidad no se debe ocultar. En el mundo que usted vive, no existe, pero por ejemplo, aquí hay gente que viene a Cascana y dicen República Dominicana, el mejor país del mundo. ¡Wow! De... Dios mío. De hecho, hay, hay en una parte. plaza muy famosa allá que no quiero darle publicidad, pero tienen el mapa de República Dominicana y no dice República Dominicana, dice Punta Cana. Entonces, para sí, muchos sí. turistas, creen que Punta Cana es nuestro país porque que... no se vende como República Dominicana. Yo, Un error yo, que, del gobierno. Sí. yo que he tenido la oportunidad de viajar eh, en varios países y compartir con algunos turistas, yo me he topado con gente. Que me dicen, yo cuando yo le digo, ah, yo soy dominicano, así ah, yo he estado allá, ¿dónde? En Punta Cana, yo digo, no, usted no está en Dominicana. Usted ha ido a un, a un sitio turístico, una colita de dominicana. dominicana. Es como la gente, por ejemplo, yo fui a la, a la Abadía Haití. La Abadía Haití es una isla, es una playa privada que los cruceros eh, rentaron al gobierno de Haití como 50 años y me ah, que un tío. dólar o dos dólares por turista pero óyeme, yo hice un reportaje de la abadía Haití que yo dije, no Dios mío, pero esto increíble un asunto totalmente diferente a lo que Haití pero es sí. privado es que en Haití hay un sector que vive multimillonario y que no le importa a la mayoría y por supuesto y vive sumamente bien es, esa noticia nada más sacan de Haití, lo malo pero nadie saca una noticia de Haití, yo que hice un reportaje de la abadía, que estuve allá que eso eso parece una playa es más aquí en República Dominicana hay poca como la hay como esa Labadí la Haití los que han visitado Labadí la saben a qué me refiero entonces qué pasa ese joven que presentamos ahí ¿tú sabes cómo fue que se quemó Raquel bueno, quemado, bueno, una, letrina, una letrina que explotó por lo, sí, se produce los sí producen las cales producen esos es, gases es, es el mismo efecto que está en Duquesa en el veterano de Duquesa, esos uh -huh. gases tóxicos, esos gases son gases, gas como un uh -huh. pan. No Producen fuego de forma natural. Pero, eh, se, se, se explotan Eso es un, y entonces hay letrinas que no están acondicionadas, que no le dan el mantenimiento, porque la letrina uh -huh. es un hoyo que usted hace, lo que no saben lo que es una letrina es un hoyo que usted hace, eh, hace una estructura de madera y un hace cajón. un cajón de madera y ahí sí. usted hace sus necesidades. Yo recuerdo en mi campo, donde oriunda mi familia, que se usaba letrina en los años 80, pero ya en los campos, eh, por lo menos en este campo, ha avanzado. Y le, yo recuerdo que la abuela mía vivía echándole cal para que le tuviera ese material. Y con los años, eh, esa letrina la, la anulaban y hacían otra letrina. Entonces, en República Dominicana todavía hay mucha gente haciendo sus necesidades en letrina mm. y esa persona es víctima de una quemadura, de una, una explosión. Letrina. Y fíjate ¿Qué? la contaminación oh. que se da también, eh, que otro de los riesgos, porque la gente pobre, tratando de buscar soluciones a sus problemáticas de la falta de necesidad de agua potable, que el gobierno no suple, entonces crea los pozos tubulares y a veces no guarda la distancia entre letrinas, pozos tubulares y ahí entonces en las aguas eh, suterradas se conectan el agua que utiliza el pozo tubular para las necesidades básicas en el hogar, más las heces de la, de la letrina. Hay una contaminación muy fuerte en ese sentido. Gracias a Dios ha bajado un poco porque ya casi mucha gente, a la mayoría se está preocupando por tener un baño más decente, que eso es un indicador de pobreza grande, Roberto. Miden el nivel de pobreza. Si sí, en tu casa hay baño con inodoro o si hay letrina tradicional. así Sí, es. pero es el, sexo, es el aquí fue en el 2010 aquí no se ha vuelto hasta el censo de 2010 no, en el 15 tarde. hubo en el 15 hubo otro pero claro, los censos no reflejan el 100% de la realidad porque no a todo mundo lo censan, hay dificultades hay deficiencias. sí, sí pero, pero oye, ¿qué pasa? Eh, Raquel, hay sectores eh, y, y municipios que han ido creciendo y la uh -huh. gente construye viviendas sin ningún tipo de servicio